Hola a todos y a todas, estoy con mi novia aquí para hacerles un video sobre cinco mujeres malas que conocí, bueno, voy a decir en Colombia, diría que América Latina, porque, pues, eh, bueno, las colombianas son latinas y tuve una novia mexicana y una novia peruana, pero voy a hablar de cinco mujeres malas, no digo que no hay malas en Perú y México, pero, Voy a hablar de, eh, igual, de las colombianas, porque las cinco malas que he conocido, pues, fueron colombianas, y no digo que todas las colombianas son malas, que no es obvio, así, para nada, solo, pero, porque, eh, pues, de casi todas mis novias que he tenido, que han sido un millón, no, me interesa, bueno, que han sido más de 10 para no hablar tanto, eh, pues han sido colombianas, solo una novia francesa, solo una novia mexicana, solo una novia peruana, entonces no puedo hablar de mujeres que no he tenido como novias, entonces solo voy a hablar de las colombianas, pero no son malas. Bueno, entonces este video no es para decir que las mujeres son malas, que los hombres unos, somos unos ángeles, no Y tampoco es hablar mal de esas cinco personas diciendo que ellas eran de lo peor y yo de lo mejor No, pues todos hacemos errores, solo que voy a hablar de cinco mujeres que me parece, pues en mi caso no sé Ustedes podrán colocar en los comentarios que me parece que fueron malas ellas Y que hay límites y que pues pasaron esos límites bueno, entonces no, no, es para decir que soy el mejor, que hay que castigar Incluso voy a guardar la identidad muy secreta de esas personas Solo para contar pues cinco mujeres que me hicieron mucho daño y que que bastante malas conmigo y obviamente tal vez hubo mujeres que yo fui malo pero no, no, el caso Solo hablemos que yo soy soy ángel y que ellas son de lo peor no, no, bueno entonces veamos veamos estas cinco diablas Hablemos de la señora, bueno, la llamaremos la señora de Cajica. Bueno, Cajica es una pequeña ciudad, un pueblito, podemos decir acá de Bogotá, no importa de dónde viene, igual no voy a tratar de decir quién es, si decir que es de Cajica, pues hay millones, pues no millones, pero miles de habitantes en Cajica. Bueno, una señorita que me habló desde, ¿desde dónde? Desde YouTube. Ella, pues me habló, pues, un poquitín Y hablamos y nos vimos eh, Entonces habíamos hablado mucho por internet Y pues nos vimos Y bueno, era como para ser novios Sin que tampoco fuera la locura de casarse Y todo, era como más novios y mucho sexo Y ya, cosas normales Vernos y todo Bueno, entonces hasta ahí todo, estaba muy bien con la señorita Y yo feliz Bueno, no a gusto de, del, del canal Para encontrarla, no, pero bueno Si pasa, pasa, si es un bar, si es internet En Tinder o en Youtube, igual es una mujer Es una mujer, un hombre es un hombre, y la conocí por Youtube Bueno, a ver, hablemos de ella En vez de hablar de los detalles eh, Bueno, aunque les gusta tal vez los detalles Pero, escriban en los comentarios Bueno, y entonces, ¿qué pasó con la señorita? de Cajicá eh, éramos novios <ríe> y hasta ahí todo está bien. Bueno, lo que pasó después es que no sé, no sé qué pasó. Bien, todo iba bien me parece. Teníamos complicidad, aunque bueno, no tenía mucho tiempo para mí. Vivía un poco lejos en Cajicá pero la veía como bueno, tuvimos sexo, nos fue bien y no sé, tal vez, no sé, tal vez ya solo quería solo sexo, ser, verme como un amigo con derechos, pero, eso, cosas. Bueno, no quería pensar mucho en qué pasaba, y una vez yo dije, bueno, si quieres yo voy, te está en Cajica, y ella, bueno, sí, fui a Cajica, conocí el pueblo con ella, y, y bueno, ahí va a pasar la cosa mala, entonces estábamos bien, bueno, amor, qué, qué, qué, qué tal, vamos al cine, creo que fuimos a cine, bueno, sí, y luego, ¿qué pasó?, ahí empieza, eh, salimos del cine y la señorita me dijo, bueno sabes que tengo un problema con, con que pues obviamente si es mujer el estereotipo es la plata, el estereotipo del hombre es sexo y votar a la mujer, el estereotipo de la mujer es la platica, aunque no digo que todas las mujeres son así, no, y tampoco todos los hombres son de sexo y ya, pero bueno, le pasa el estereotipo malo de la mujer, plata, y yo bueno mi amor pues si quieres yo te presto, ¿cuánto necesitas? 150 mil, bueno, yo pensé, bueno, es un poquito sin ser mucho, o sea, 150 mil, todo el mundo podemos tener 150 mil pesos. Yo, bueno, pues le pasa 150 mil, igual, pues nos vamos a volver a ver. Y bueno, era como casi la palabra prestar, el verbo prestar y no regalar. Le doy la plata, bueno, mi amor, entonces pues miramos y qué pasará y no sé qué. Pero obviamente, ¿qué pasó después? Ya lo saben, después de esos 150 mil pesos cero citas, un poco de hablar por internet pero no soy de esforzar a la gente, como oye, dame la plata o llamo a la policía pues, lo podría hacer, pero lo vi como bueno, 150 mil es mucho sin ser tampoco mucho, o sea, tampoco son 10 millones de dólares 10 millones de pesos, incluso son 150 mil, entonces, le dije, bueno se fue la plata y se fue la novia entonces no insistí más y la señorita, pues, creo que la tengo en mis redes o me borró algo así, pero ya, yo entendí ya, después de dos días no volveré a ver nunca la plata, bueno es mala sin ser tan mala. Segunda chica, la chica de Barranca. No, perdón. Barranca Bermeja. Una ciudad de Colombia, caliente, recaliente. Pues no he ido, pero quiero conocer. Conocí a una mujer, era una página de encuentros. La verdad, yo soy más de coqueteado por internet porque. En persona no, porque soy tímido Pues parece que no a veces tal vez Pero soy bastante tímido, me da pena como ir a, la, a ver Una chica en la discoteca, ay mi amor Vamos a bailar, bueno tampoco mi amor, pero ay vamos a bailar Y me digan no, pues ya me sentiría como frustrado Bueno, me va mal, mientras es que por internet Pues si me va mal, yo digo bueno, igual es virtual No pierdo nada, bueno, es un paréntesis Me gusta más coquetear por internet La conocí por internet y salíamos Bueno, entonces ya venía mucho a Bogotá, me decía No venía por mí, venía por, no sé Negocios, no me acuerdo bien Pues Tampoco, es que hace sí, muchos años, pero tal vez soy de mala memoria, bueno entonces la señorita venía a Bogotá, nos vimos dos veces en Bogotá, y pues bien, ay me gustas, te gustó bueno nos gustábamos, y pues una vez pasó lo que yo dije, bueno corazón me gustaría verte, y yo bueno pues necesito plata y voy a Bogotá, y yo bueno te presto plata y al final yo bueno sí préstame y miramos, o yo bueno te los regalo igual que vale, 50 mil, entonces bueno te mando 50 mil por ser entrega, lo que sea, igual es baratico y vienes a Bogotá y y chévere, la vida Bueno, entonces le mandó los 50.000 ¿Y qué pasó? Pues lo mismo Que la chinidora de Cajicá pues los 50.000, nunca volvieron bueno, eso no me importa, porque si hubiera llegado listo, pero nunca llegó la señorita, o llego, pero no me vio y me olvidó por completo, entonces uno piensa pero, ¿por 50.000 me van a borrar de su vida? Hay gente tan miserable, o sea, pues 50.000 me dice, bueno, qué pena, la verdad, no tengo para reembolsarte, y yo, bueno, está bien, pero borrarme y guardar esos 50.000 50.000, por favor, señorita si es que está viendo el video, bueno, no lo creo, pero 50.000, pues no digo que esté enamorada de mí, pero por 50.000 vamos a terminar de hablar, me parece una bobada Mujer número 3 Ahí no es plata, no era interesada Una chica hace muchos años pasó que... Conocí a una chica ¿Cómo la conocí? Bueno, por internet como siempre Bueno, la señora... Señorita... Y el señorito, yo estábamos muy felices. Eh, era tierna, tuvimos sexo muy rápido. Bueno, es un detalle: con la chica de Barranca Bermeja no hubo sexo, por ejemplo. Bueno, con ella tuvimos sexo, igual no es de eso que, lo que hablamos. Bueno, todo estaba bien. Estamos en pareja, sí, estamos en pareja, y ahí fue más lejos, aunque no duró mucho. Duramos apenas dos meses, <ríe> re poco Bueno, pero íbamos lejos, entre comillas, porque la señorita vivía en el túnel Bogotá Y pues fui a visitar a la hermana y al esposo de la hermana Entonces, como, ay, y vi a los papás también Bueno, vi a la familia, entonces yo pensé, bueno, estamos bien Todo estaba bien, teníamos sexo, era tierna, yo era tierno, todo está bien Cuando, de repente, estábamos, creo, un sábado de noche en el túnel. Y la señorita me dice, ay, oye, eh, ¿podríamos ir de rumba esta noche? Y, bueno, los que ven mucho mis videos saben que a mí la rumba no me gusta tanto, pues, chévere de vez en cuando, no soy un abuelo, pero a, a veces sí me lo dicen, ay, eres un abuelo, no te gusta la rumba, oye, pero... No hay nada dentro Aparte de rumba Hay millones de cosas buenas Ir, no sé Jugar paintball Ir a cine Ir a hacer deporte Videojuegos Viajar Hay millones de cosas buenas Pues no me gusta la rumba Pero me gustan cosas más chéveres Tal vez para mí Bueno No, no era el, el, el, el caso Pero bueno No hay solo rumba Entonces ella me dijo Vamos de rumba mi amor Y yo Ah bueno amor Mire que ya son las 11 de la noche Para ir allá Nos tocaría Pues sí Tal vez un transmineño Y luego pues te devuelves en un taxi Y no sé Gracias. De... Entonces yo, pues la verdad, no me pierde mucho de rumba. Y si me lo proponen de repente, así, yo, no, la verdad, mejor lo planeamos para la otra semana. Y así, pues planeo las cosas y no así todo de repente. Yo soy más de planear las cosas, un poquito. Entonces yo dije, no, mi amor, la verdad, no. Y se puso re brava. Y yo obviamente no, pues no soy tampoco un ángel. Entonces yo también bravo. O sea, ¿qué? Pero ¿por qué me obligas? No quiero ir de rumba, no es mi, lo que quiero también. Bueno, entonces peleamos, tampoco nos pegamos ni nada, pero peleamos por eso. Y eso fue la razón por la cual me terminó. Bueno, eso no me parece malo, me termina un poco malo, porque, bueno, me parece una boa terminar por eso, pero hasta ahora no fue tan malo, bueno, entonces me terminó por eso, bueno, como digo, es una boa me parece terminar por una boa <risa> bueno, terminamos, y yo pues triste, porque la quería mucho yo mierda, pues terminamos por una boa y yo mierda, pues ahora si supiera que me vota, pues hubiera ido de rumba, pero obviamente no se puede volver al pasado y aceptarlo bueno, aunque mejor tenga la dignidad de saber que, pues si me vota por eso, me votaría porque no sé, porque como una bandeja paisa y ella, no bueno, terminamos, y el bobo yo, pues, tampoco muy detrás, no me gusta esforzar las cosas, pero yo detrás un poquito, a mi amor, pues, bueno, amor, no. Amiguita, pues, podríamos vernos si, y no sé, tal vez intentar. Y ella, bueno, sí, podremos intentar, vamos de rumba esta noche. Y yo, bueno, bueno, eso fue como un, me un mes después de la separación, ¿eh? No fue tampoco el día siguiente. Entonces, yo, bueno, chévere, vamos de rumba, le hago el favor esta vez, voy de rumba, y pues la coqueteo. Y ahí pasó lo malo. Bueno, no lo cuento, así lo cuento. Bueno, lo cuento. Entonces, lo que pasó, eh, lo malo, fue que entonces fuimos de rumba, y pues. De una vez en esta rumba, un chico le dijo, bueno era como una rumba donde hay muchos extranjeros en Bogotá, no voy a decir el lugar, no soy para hacer publicidad, pero un chico le dijo, oye, eh, ¿podrías bailar conmigo? Y ella no, y todo el manto, los extranjeros, extranjeros de este bar son muy apresurados, este manto es... Todo loco, como casi le coge del brazo a la chica, bueno, a mi exnovia. Yo le dije, oye, eh, chica, bueno, a decir el nombre. Eh, la verdad me gustaría que no bailaras delante de mí. Pues tamo, estamos bien, terminamos, pero la verdad me darían celos porque hace poco terminamos. Y ella, ahí empezó la maldad. Entonces la nena empezó a bailar con todos. Y no me lo imagino como un machista, Ay, no que no baile, pero bailó los regotones más pegado, pegajosos con todos. Bueno, no todos los manes, con dos manes. Y bien acercada, moviendo la colita y todo... Obviamente, ella lo hizo a propósito y ella incluso me lo dijo después de lo que pasó Entonces empezó ya a bailar muy pegado con un man cuando yo me acerqué Oye, ella tiene novia bueno, tampoco tan agresivo, pero dije, oye, ella tiene novia Eh, novio, perdón, <risa> novio Y, bueno, no era su novio, pero me dio rabia Y el man se fue y ella, ay, pero ¿por qué haces eso? O sea, empezó a enloquecer y ahí se me irradió le hice muy fuerte sobre, sobre la barra del bar Le pegué bien duro Y pues eso no se hace Bueno, no soy para nada agresivo lo que exploté y no se hace Y fue mi error Pero bueno, también por culpa del error de ella Pero jamás pegaría a una mujer Solo le pegué a una pequeña maderita Y entonces me sacaron de la discoteca Y ella me dijo por teléfono Ay, me, me gustó mucho que hicieras eso de celarme Bueno, le gustó una loca por ahí entonces ella decía, era muy loca, me quería hacer, o sea, quería ponerme celoso y jamás volvimos a ser de novios y la chica pues no sé qué será de su vida. Pero me parece que fue mala, ¿no? Pues yo también soy un poco, pero era peor. Chica número 4, otra vez esta vez hablemos de plática. Entonces la chica que fuimos novios mucho tiempo, conocía a su familia, duramos no sé, como un año. Bastante. Duramos bien y todo, pues sí, vamos bien. Y la chica de Ciudad Bolívar, bueno, no estoy para criticar su barrio para nada. Me gustan los barrios todos de Bogotá. Bueno, solo un indicio, ya había en Ciudad Bolívar. ¿Y qué pasó con ella? Todo iba bien, teníamos todo. Sexo, amistad, complicidad, conocía a la familia, ella tenía una hija. Bueno, todo estaba bien. Cuando un día, otra vez, el estereotipo. Ay amor, mira que yo estoy haciendo obras en mi casa O sea, la niña estaba haciendo como una nueva casa Tenía una nueva casa y hacía obras Entonces, ay, estoy preocupada por la plata Entonces yo, bueno, pobrecita, no tiene mucho dinero para las obras Aunque bueno, si tiene una nueva casa Debería estar feliz que tiene una nueva casa No todos tenemos casas Bueno, y entonces está haciendo obras Y bueno, necesito dinero, proyectos, 200 mil O sea, no me los dijo, pasámelos Pero yo, bueno, de amabilidad, de puro corazón Bueno, si quieres, pues yo te los presto y pues eso pasó, mira, 200 mil, pues si se puede me los reembolsas Obviamente jamás es como, bueno, te los paso, pero me los tienes que dar o te mato Bueno, tampoco, pero dije la del verbo prestar y tal vez me los daría y en mi mente estoy, bueno, tal vez no me los daría o tal vez no Pero no es lo que no me los devuelva que me molestó Es que después de estos 200 mil pesos, nunca hubo una llamada Nunca hubo nada, ni contestaba en WhatsApp, creo que me bloqueó Desapareció, y yo pienso, pero estamos bien, por 200 mil pesos vas a borrar de tu mente a alguien que fue amable, tampoco fue un machista, le pegué, no, o sea, vamos bien, tampoco fue un príncipe hermoso que le daba flores cada día, no, pero 200 mil para borrarme, oye, pero la gente ama más la plata que la vida, ya, entonces esa es la número 4. Mujer número 5, como mi mano. La caleñita. Bueno, Cali es una ciudad de Colombia Normalita, un poco caliente Bueno, había una mujer de Cali ente, Bueno, de Cali Caliente Bueno, una mujer caliente de Cali eh, Muy bonita Ella me escribió La conocí por una página Y ella me escribió Oye, eh, ah no, pues eh, Empecemos desde el principio Bueno, hablábamos normal Una página de encuentros cómo te llamas Bla, bla, bla, bla Nos conocemos y pues, eh, no sé, no había tanta química porque yo vivo en Bogotá y ella en Cali, un poco lejos. No sé, no había como química. Y un día ella me dice, hola mi amor, me gustaría comerte. Y yo, ah, está muy mal, que Dios la purifique, no me interesa. Y yo, uy, interesante. <ríe> Pero lo primero que me miran en la cabeza no es, uy, qué rico porque... Porque, ¿Por qué? ¿Por qué Porque no me pasa mucho que me digan eso tan rápido, o sea, es conocer, nunca, la, nunca tuve sexo casi de una noche, no, nunca he tenido sexo de una noche, por ejemplo, no digo que soy un ángel, pero no, no he tenido sexo de una noche porque yo no voy mucho de rumba y es más en estos lugares que eso pasa, yo pues tuve sexo con mujeres en general que hablaba mucho, entonces me pareció como rara esa oferta, como, oye, te doy mi cuerpo, entonces yo pensé que era tal vez un robo, yo, oye, mi amor, pero... ¿Por qué me comerías a mí? Eres muy linda y... Ay, bueno, qué pena, se hablo de esos verbos de comer y todo, bueno, hacer el amor, perdón. Bueno, ¿por qué darías el amor conmigo cuando hay miles de hombres que lo harían contigo? O sea, raro. Y ella me dice, no, pues mi fantasía es hacerlo con una me un americano, no, un gringo, bueno, no soy gringo, pero así se habla en América Latina, un gringo calvo y alto. Yo soy calvo, alto francés, bueno, casi gringo, entonces yo, bueno tengo el prototipo y ella le quiere esa fantasía y yo, bueno, te la cumplo entonces yo, pues qué rico, espero no sea un robo y que sea verdad y pues no, dejé de hablarle con ella durante un el tiempo porque... ¿Por qué? Porque no sé, estaba lejos y pensé, bueno, tal vez sí, tal vez no. O sea, no tenía tanto eso en la mente cuando un día ella me dice, oye, mi amor, tanto que te ruego para que me hagas tuya y no vienes. Y yo, bueno, esa chica sí, no me sabe convencer. Y es verdad que con tanto, con tanta papaya, como dicen en Colombia, pues de una. Entonces yo, bueno, mi amor, pues voy y nos conocemos. Entonces yo voy a Cali en flota, y llego a Cali y la chica llega con una falda. Y yo, uff. ¡Qué suerte la mía! Cualquier hombre quisiera estar en mi lugar en este momento. Bueno, yo feliz y pues pasó lo que pasó después de su cerveza al hotel y... ¡Bip! No voy a contar lo que pasó pero uf, fue chévere y pues ahí me encariñé yo con mi corazón grande porque yo quería algo serio. O sea, yo, bueno, voy a Bogotá y yo, mi amor, pues nos podríamos volver a ver y ella no. Eh, pues no dijo no, entonces me encariñé yo del típico hombre que quiere a la mujer y las mujeres nos hacen sufrir, solo nos quieren comer Y ella no, pues sí, si quieres volver a venir, o no sé, como un mes después, pues sí, pero me compras un perfume, Dolce Gabbana, o sea, algo que vale mucha plata O sea, no, no es que sea tacaño, pero me di cuenta, bueno, le cumplí la fantasía y ahora ella quiere el dinero, o sea, quiere un buen regalo bien caro, me lo exigen Eso no se hace, entonces yo entendí, bueno... Pasó lo que tuvo que pasar, estuvo rico, pero ya, esa mujer ya no quiere nada serio. Mi corazón frustrado. Bueno, pero cumplí la fantasía de ella y tal vez mía. Bueno, la pasé muy bien, pero no es tan mala de las cinco. Ella es la más amable, pero igual, fue una locura y no me trato tan bien, pero no me arrepiento. Bueno, eso era el video. Cinco chicas malas. Si quieren, podría ser la parte 2, porque hubo otras malas. Pues, vamos a ver qué quieren las chis los chismosos o las chismosas. Y chismosemos entre chismosos. Entonces, acabo el video. Hablé mucho, lo hice rápido. Si te ha gustado el video, el video no olvides el like. Y deseenme mucho amor en la vida. Y no de malas mujeres. Bueno, hasta luego. No se va a acabar tan rápido el video. Una publicidad para un suscrito mío en una página que se llama Revive Expat, que es como... Bueno, lo pongo en la descripción en el video Es una página de colombio-franceses Bueno, colombianos y franceses que se unieron eh, Como yo me uní con las mujeres con las que salí Bueno, no hagamos metáforas Entonces son personas que que, que, que, que, que... que ayudan a los extranjeros a venir a Colombia Sobre todo franceses porque uno de los creadores es francés Entonces la página está en la descripción eh, Chévere que Colombia suba en el amor de los franceses Y en el amor de todos los extranjeros del mundo que siga subiendo el, el turismo y pues pondré el, la descripción del video, eh, del video, de la página, pero es muy chévere, eh, entonces deseo mucha suerte a esa página y deseo mucha suerte al turismo y a la expatriación de los extranjeros a Colombia, que viva Colombia y pues visiten la página y que, que crezca el amor del país y el amor de todos.